Que el otro está por la montaña, lo he visto, eh Vale, eh... 35, 35 más, 70 Vale, entra Blanco ¡Muerdiós! Qué puta kill, tío vale. había, había, otro por aquí, eh ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué follón? ¿Qué coño? Veo <ríe> <ríe> Da un, un escopetazo que se lo han quitado la cama Están aquí, están aquí, vamos. lo tengo aquí al tonto polla, abre, abre. ¿Cómo se el escudo? Vale, de abajo, está aquí abajo el cabrón. Está aquí, eh, guarreando, eh. Ah, se ha para abajo, guardada. Oh. ¿Muerto? ¿200? Buenísimo ahí, fuck No lo no están papá Vámonos para abajo entonces Viene alguien aquí Sí, sí, sí, sí Viene alguien aquí Voy a intentar caer por el low ground Y pillar un arma que veo ahí O sea, creo que es un arma, un chupito Son chupitos, tío, disfrutada. A pico, eh A pico, a pico, bonsai A pico, a pico, está 20 Está menos Se va a morir No te vas a escapar de nosotros, tío O sea, yo lo siento, compadre Al suelo, hermana Y vamos a escanear su, Juan, a ver si aprende El compañero está arriba Sí No, acá y abajo y todo, es nota Vale, nos dan por kill 5 puntos 5 puntos Uh, uh. <ríe> interesting ya, ya nos vamos a llevar la del compañero Sí, sí, sí, sí, el compañero Además ya sabemos para dónde tenemos que ir Esperamos que se joda Que yo... Ah, está aquí Vale, le doy, o sea, le doy a todos es un matado, eh. Flaco, muerto. ¡Buah! Buenísima. Toma, sai, a todas. Estaba, ah, no. What? Pilla, ¿Pilla tu el cofrecillo ese. Vale, lo veo. 64 Muerto, diojillo, el revólver, loco. Guapísimo. Me muerto aquí, eh. Vale, voy. Vale, está un tiro. Vale, muerto. Buenísimo. Ajá, ah, a nuestra isla van a venir a robar, hijos de puta. Sí, muy ya. Sí, yo también. guapísimo. <risa> GG por el revólver. Eh, voy a coger la caña de aquí. Pues o sí, sea, el revólver está muy roto. Vamos puntitos hermano, la verdad. ¿Qué? Ya, ya nos tocaba ¿eh? Joder, ya era ahora tú lo has dicho. Eh, deja aquí lo, los bidones. No, pero eso es una caña azul, hermano. vigie de, pena, de pena. Vale, voy. Me ha tirado una geluda para arriba atrás. ¡Oh! Me han metido con el papa en la. Me cago en mi puta. Él, ¿Muerto? ¿Lo mato, ¿no? Ay, oh, me remata otro tío. Están blancos, tío. ¿Dónde está tu chapa? Ahí estás en blanco ¿Lol? ¿A 10 de vida? Coño, muérete, tío O sea, estás a 10 de vida, te he dejado loquísimamente dones you <laughs> Nice job, bro. GG. <laughs> By Ruti, caga Ruti. Oh, explain yourself motherfucker. casa bro, para tu casa ah, te clave pendejo bien <risa> toma por meterte en el arbusto compadre te equivocaste güey <risa> uh, casi increíble se la ha comido, que tonto Foto, oh, más tu casa Especialista, me llamaban el especialista El especialista de los arbustos De cine Me ha salido perfecto. Joder, tengo otra aquí, ¿qué? Hola ¿Dónde estás en el arbusto? No me jodas, bro oh, ¿Qué haces, tío? ¡Lol, lol, lol! Hola ¿Me vas a dar un punto de gratis? Sí, ¿no? Sí, no Tiene otra la pinta. Ja. Pa' tu casa, malón. Aprende a hacer estructura. Tengo dos fans. <ríe> Se ha quemado con la trampa. <ríe> Hola, chato. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿en blanco? Hola, ¿qué tal? ¿Muerto? Hostia, te has comido otra trampa. Felicidades, crack. ¡Qué alegría! Da! Eres el clapeado, ¿no? ¡Ah, que era tú! ¡Eras tú! ¡Eras tú, hijo de puta! ¡Moriste, eh! pinche puta! ¡Dios! ¡O menos! <risas> ¡Madre mía, la que te da, compadre! Creo que te ha gustado en Full HD full h d cótoma <laughs> Are you fucking kidding me, bastard?